Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com ¿Qué tal? Estimados seguidores de Aldía.com.es? Nos encontramos en estos momentos en el cementerio municipal de aquí del Cantón Quevedo Estamos en el cementerio municipal de aquí del Cantón Quevedo. Eh, hemos escuchado, bueno, hemos visto la presencia de, de la Policía Nacional de Criminalística que ingresó aquí al cementerio porque han encontrado una pierna o parte de, de, de la extremidad humana eh, dentro de un cartón. En este caso las personas que hacían limpieza, la asociación de limpiezas de aquí del municipio de Quevedo... Eh, ...que estaban realizando limpiezas por el tema de los difuntos... Eh, ...que ya se acercan pues las fechas... ...mientras hacían limpieza pues encontraron esta... ...se encontraron con esta sorpresa, ¿no? ...con una pierna humana que posiblemente pertenece a un procedimiento quirúrgico... ...de una clínica de aquí de, del Cantón Quevedo... ...y bueno, no, esto obviamente alarmó, alarmó, ¿no? ...a las personas que estaban haciendo limpieza y llamaron inmediatamente a la Policía Nacional... En este caso ha llegado criminalística al lugar para eh, hacer el debido procedimiento. El, la extremidad está ahí en ese cartón que vemos en imágenes. No, eh, no, eh, Todavía no se ha procedido a sacarle. Vemos que está cerca de un nicho, de una tumba de aquí del cementerio municipal de Quevedo se encuentra allí y no todavía no se ha tomado el procedimiento porque parte de, de perteneciente a, a la criminalística pues han acudido al hospital, a la clínica de la que pertenece, pertenece esta, esta pierna ¿no? Eh, porque tiene el nombre de una clínica de aquí del Cantón Quevedo, el cartón y aparte está envuelto con material quirúrgico de aquí de, de esta clínica, entonces eh, han decidido asistir a a este a esta casa de salud a esta clínica privada para eh, conversar no es una manera de investigar mientras tanto pues está siendo vigilada por eh, el personal de criminalística no aquí las personas como les comentaba amigos seguidores de al día las personas eh, que hacen limpieza aquí en el, el cementerio de Quevedo con eh, en marco a la a la celebración de los difuntos no que ya se acercan han encontrado pues eh, con esta novedad con un cartón cerca de las 7, 8 y media de la mañana, próximo, este bueno, siendo exacto ocho y media, ocho y cuarenta y cinco, se han encontrado con esta novedad. Ellos ingresaron a las 7 y mientras limpiaban, limpiaban eh, los nichos, limpiaban eh, los pasillos, eh, se han encontrado pues con un cartón. Y al verlo, pues dentro del cartón había una pierna humana. Y por tal motivo, pues, han, han llamado a la Policía Nacional, ¿no? En estos momentos vemos, vemos que el personal, pues, está haciendo la limpieza. Está haciendo la limpieza y, y bueno, ¿no? Eh, vamos a ver si podemos conversar nuevamente con... Bueno, aquí vemos, ¿no? Están haciendo la limpieza eh, como de costumbre, ¿no? Por tema de los finados, tema de los... De que ya se acerca, bueno, noviembre y ya el cementerio pues comienza a llenarse y todo eso, ¿no? Entonces, esta situación, amigos, eh, es la que podemos informar hasta ahora. Se encuentran haciendo el debido... Bueno, procedimiento primero reuniéndose en el hospital... Perdón, en la clínica. En la clínica para eh, conocer, bueno, a qué se debe, ¿no? Que una extremidad esté esté abandonada, abandonada totalmente en un cementerio de aquí de Quevedo. Entonces están investigando el caso para luego proceder a hacer lo que el levantamiento ¿no? de esta extremidad y obviamente las investigaciones pertinentes. Con los peritos, amigos. Es la información que tenemos a esta hora del día, aquí en el Cantón Quevedo, donde se ha encontrado en el cementerio municipal, una una pierna humana, eh, y, y bueno, ¿no? Totalmente abandonada, aquí cerca de una tumba, dentro de un cartón y envuelta de material quirúrgico, por lo tanto, eh, criminalística, pues... Eh, presume que posiblemente haya sido de un procedimiento quirúrgico esta pierna y están eh, descartando o verificando cualquier tipo de hipótesis que puedan tener referente a esta información, crimen, algún crimen o, o se trate de algún homicidio, simplemente eh, quizás algún procedimiento quirúrgico, amigos, como les había indicado. Es la información, estimados seguidores del día que tenemos a esta hora, eh, más adelante vamos a estar eh, dándoles a conocer los detalles los detalles referentes a este tema. De esta novedad que ha alarmado, ha conmocionado, porque hemos conversado con algunos trabajadores de aquí. Y bueno, no, eh, no es un lugar para dejar abandonada este tipo de, de cosas. Entonces están pidiendo también que a la ciudadanía ¿no? que sean más conscientes en esta situación y ya las autoridades están haciendo eh, los procedimientos. ¿no? no es la primera vez que se encuentra esto, también eh, por el Saloma recordemos también se encontró asimismo una extremidad humana eh, sobre el río y eso también se encuentra en investigaciones, ahora con esta novedad aquí en el cementerio municipal de Quevedo, ya en marco, ya próximos a celebrar el Día de los Difuntos, ¿no? donde se está realizando en estos momentos los eh, trabajos de limpieza. Así es amigos, bueno, es la información, recapitulando eh, este tema, no estamos en el cementerio municipal de Quevedo, aquí donde se están realizando los trabajos de limpieza, eh, la asociación de limpieza de aquí del GAT de Quevedo, pues está haciendo dejando todo preparado por el Día de los Difuntos, eh, como vemos en imágenes, se están sacando todos los matorrales, todo, toda la basura que vemos aquí, que dejan a veces personas que llegan a visitar el cementerio, y bueno no están limpiando los nichos y están dejando pues todo listo para el para noviembre no 2 de noviembre que se celebra el día de los difuntos y durante los trabajos de limpieza los trabajadores de este del de, de lugar pues han encontrado una caja Han encontrado, como les decía, amigos, una caja. Como les decía, amigos, han encontrado una caja, eh, como vemos en imágenes, y dentro del de cartón, perdón, el cartón que han, que han encontrado aquí los trabajadores de limpieza, pues eh, estaba una pierna humana. Y en este caso, eh, bueno, no han tenido que llamar a la Policía Nacional para que se haga cargo de este de esta problemática. No es la información, amigos seguidores del día, que tenemos a esta hora. Así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma web www.aldia.com.es para que estén pendientes de este caso. Muchas gracias.